Los préstamos Un préstamo es una palabra de un idioma que se adapta a otro mediante un ajuste de sonidos en la lengua receptora. Por ejemplo, la palabra market se transforma en marqueta. ¿Cuáles son algunos ejemplos de préstamos? Tome en cuenta que todos los siguientes ejemplos se darán a conocer utilizando el español académico, el inglés, y el español de Estados Unidos. El almuerzo. Lunch. lonche. La cuenta. Veo. El bill. Regresar la llamada. To call back. Llamar para atrás. Trapear. To mop. Mapear. Acampar. To camp. Campear. Pasar el rato to hang out, hanguear.